Hola Socráticos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos, buenas noches en un nuevo episodio de Socrático Sabático. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Vamos a ir directo, pero directo, directo, directo, directo al grano con lo que vamos a hablar hoy día. Es un tema un poco polémico, pero no importa. A nosotros nos gustan las cosas polémicas, ¿o no? ¿A ustedes les gustan? Sí, sobre todo en YouTube le encanta el salseo y hacer cagüines, los cagüineros, los músicos son cahuineros. somos cagüineros, ¿o no? No sé, yo no soy tan cagüineros, pero vamos a hablar de un tema que es un tanto polémico porque hay opiniones divididas eh, sobre esto y estoy hablando de el pago para los músicos. Oh, los músicos que tocan en vivo, ¿hay que pagarles o no hay que pagarles? ¿Tocan gratis o no tocan gratis? ¿Qué se debe hacer con eso? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú como músico? O, o si tienes un bar y eres un productor y estás mirando este video, ¿Qué es lo que es correcto o más ético, digámoslo, de esa forma? Porque lo que es correcto en realidad mmm, es como bien subjetivo. Pero veamos, veamos eso porque son hay dos respuestas obviamente se le debe la pregunta es se le debe pagar a los músicos esto me refiero con esto me refiero a los músicos que tocan en vivo eh, y estoy hablando de bandas emergentes o bandas que no son conocidas no no necesariamente emergentes pero que no son conocidas y estoy hablando para reducir el espectro estoy hablando de bandas de aquí de chile de mi país acá ya estoy en chile eh, en el fondo del mundo, al final del mundo, y en mi localidad acá donde estoy en Concepción, en la cuna del rock o en la cuneta del rock. Entonces, ¿se les debería pagar a los músicos que tocan en vivo o no se les debería pagar? Ah, lo que les decía, hay dos respuestas, una corta o más o más o menos corta y otra muy larga porque tiene varias aristas. La respuesta corta y que es lo que yo creo es que sí se les debe pagar. Obviamente son dos respuestas, sí y no. Se les debe pagar sí y no. Pero, pero, hay un montón de peros. Entonces se les debe pagar... Eh, mi opinión es que sí. Mi opinión es que sí se les debe pagar a los músicos por tocar porque están realizando un trabajo, mal que mal, están haciendo algo en el lugar en donde vayan a tocar y se les debe pagar de alguna forma. La pregunta es ahí, ¿quién les paga? ¿Quién les va a pagar? Yo entiendo la postura que tienen algunos bares, porque pongamos todo esto en contexto, los, los escenarios más comunes que hay aquí en Chile y en Concepción son los bares o sea la mayoría de las bandas arma sus tocatas en bares no arma una tocata en un teatro o en, o en un estadio o en un gimnasio no, no se hace mucho eso porque son bandas desconocidas y, y aquí viene el, el, el pero viene el problema que las bandas desconocidas no atraen mucho público entonces te imagináis te arrendáis el estadio para tocar con tu banda que lleva un mes tocando no va a ir nadie y vaya a perder plata vaya a botar plata en arrendar estadio arrendar equipo etcétera etcétera y no hay nadie a verte entonces la, todas las bandas comienzan tocando en bares y muchas bandas que comienzan y otras que no tanto que comienzan sino que llevan harto tiempo tocando siguen tocando en los bares porque es el escenario entre comillas más accesible para las bandas acá en concepción insisto en la cuneta del rock en concepción entonces yo entiendo la postura les decía entiendo la postura de algunos productores de bares o, o la postura que tienen algunos bares en no querer pagarles a las bandas por por justamente por, por el hecho de que no son bandas conocidas entonces esto y, y aquí ocurren dos cosas hay dos tipos de bandas las bandas que tocan covers o tributos que obviamente van a tocar una música conocida y las bandas que tocan música original que obviamente que música original es una música nueva que nadie conoce y parece que al público de Concepción no le gustan las cosas nuevas. Quieren seguir, o por lo menos al, a los públicos de los bares, digámoslo de esa forma mejor. Al público de los bares no les gusta mucho la música nueva. Quieren escuchar siempre lo mismo. Quieren escuchar eh, la música de su artista favorito, etcétera. Um, a pesar de que yo estoy hablando de Concepción, de aquí, la cuneta del rock en Chile. Yo lo he recibido algunas opiniones de amigos de otros países, etcétera, etcétera, um, y me han comentado que la situación en otros lados no es tan distinta a lo que pasa aquí, incluso en lugares que uno pensaría que es mejor, no es mejor, como en Estados Unidos, en, en Argentina, en, en, en, otra, en otros lugares, por acá cerca también, no sé. Brasil, Bolivia, Perú, Brasil eh, tiene otra situación en realidad porque ellos tienen legislación para promover a sus músicos. Cosa que acá en Chile es casi inexistente. Pero ese otro tema, a los músicos que están recién empezando, a los músicos que no son conocidos, que no atraen público, se les hace súper difícil el, el tocar en vivo y el, y el salir a tocar y el pedir tocar en, en los bares. El bar es como, digámoslo de cierta forma, como el escenario por defecto que tienen todas estas bandas para desarrollarse y para mostrar su música. Es triste, pero es así. Y seamos sinceros, las bandas que tocan música original, la gente no, no, no quiere ir a verlas. ¿ya? No van a ver cosas, cosas nuevas porque es música que no conocen, entonces... Como les dije antes, no, parece que no les gusta la música desconocida. Entonces, nadie va a los bares a ver a la banda a tocar. ¿ya? Todos van a los bares a, a tomar copete y a comer. Ese el, es el negocio del bar en realidad. Entonces, el problema es que está entre la culpa del chancho o el de que. O el, o el que le da de comer al chancho, es como esa paradoja se produce aquí porque el el problema es son los músicos que se dejan pasar a llevar y no cobran y tocan gratis porque quieren surgir de a poco y quieren ir subiendo digamos su popularidad e ir atrayendo más público o la culpa es de los bares porque ellos se aprovechan de esta situación de que los músicos quieran mostrar su música a cualquier precio y le ofrecen nada. No le ofrecen nada y, y no tenéis que tocar gratis nomás, no te puedo pagar. Entonces, ¿de quién es la culpa? O la culpa es del público, que al público no le gusta ver música original, le gusta ver tributo y, y covers. Bueno, no sé, pues eso es una cuestión de gusto y no podéis culpar al público en realidad. Um, al final del video voy a dar como una parte, voy a hablar sobre lo que yo creo que pasa con, lo, con el escenario principal que estábamos hablando, que son los bares. Y lo que pasa con las bandas originales, porque en realidad lo, lo interesante es hablar sobre las bandas originales. Las bandas que hacen cover o hacen tributo, es como otro cuento aparte. Es súper distinto súper distinto entonces yo voy a, a fin, al final del vídeo voy a hablar sobre voy a decirles cuál creo yo que debería ser más o menos el camino a seguir pero por qué creo yo les dije que sí que la, a las bandas hay que pagarles porque creo que hay que pagarles porque están realizando un trabajo ellos se forzaron en, en sacar temas o en, o en componer temas en ensayar en en ir a los ensayos, en llevar su backline, en llevar su equipamiento, lo que sea, transporte, etc. Ellos también se esforzaron en hacer eso. Además, es un trabajo el estar tocando en, en, un, en un bar y estar entreteniendo al público o al poco público que haya en el bar. Um, uh, al final de cuentas es un trabajo. Yo, yo lo hago la analogía con un, con un ejemplo que es, uh, por ejemplo, tú llegas a una ciudad. Y no conocí a nadie, ¿cachai? Y... Ponte tú, necesitáis un, un guafeter. Y no conocí a nadie, entonces, ¿qué haces? Vaya a la guía, vaya a internet y te buscáis un guafeter. Encontráis un guafeter ahí y ya veí algo, ya voy a escoger ese. Pero tú escogí el guafeter sin saber si el guafeter es bueno o malo. Tenéis que arriesgarte nomás. Y el gafiter te va a cobrar haga la pega bien o haga la pega mal si la hace mal tú tenéis que catetearlo cargosearlo para que termine la pega y la haga bien si lo hace bien bien pues seguramente lo vas a volver a llamar ya con los músicos pasa algo parecido pasa algo parecido el músico viene no sé en un bar le dice ya te vamos a contratar a ti como músico pero si no me traes público Uh, después no te contrato nomás es así de simple ¿Por qué, no, ¿por qué no hacen ese tipo de tratos? o sea la banda va y dice ya vamos a tocar el... ¿Por, qué? ¿por qué? no hacen ese tipo de tratos? yo les voy a decir por qué porque las bandas aceptan tocar gratis al final en cambio con la analogía del gaffiter ningún gaffiter te va a trabajar gratis y te va a decir o sea tú no vayas a pedir un gaffiter y le vayas a decir ¿sabe qué? yo no sé ¿cómo hace usted el trabajo? si el trabajo le sale bien yo le pago si el trabajo le sale mal, no le pago nada. No es así. Te, te van a cobrar igual. Vaya, tenés que pagarle igual. Aunque te haga el trabajo mal o no te guste cómo quedó el trabajo. Entonces en el músico es lo mismo. Tú en el bar contrata un músico. Ese músico va a hacer su trabajo, va a tocar y todo. Y puta, si viene gente, bien, sí, a verlos. Y si no viene gente, chuta mala suerte. ¿Qué es lo que debería hacer el bar ahí en ese caso? Bueno, este loco no, no me atrae público, no lo contrato más nomás. Es así de simple. No lo contrato más, contratemos a otro músico que sea un poco más conocido. O sea, contratemos a músicos que lleven cierta. que tengan cierto, cierta trayectoria o que sean un poco conocidos y que me traigan público. Porque eso es lo que le interesa al bar. Que. que les traigan público. Para que consuman etcétera etcétera hay otros modelos que se usan en otros países también que, que son súper yo encuentro que son buenos que es pagarle a los músicos con las propinas ya en vez de darle o sea tú le, en la boleta te ponen una propina sugerida al mesero um, y podí una propina sugerida al músico puede ser un porcentaje de lo que consumiste puede ser una, una idea pero no sé por qué no, no ha funcionado eso acá en, en Chile o en Concepción o no se ha hecho. El, el, el otro, la otra forma que se usa es cobrar entradas en los bares, cobrar entradas para una tocata. Y cobrar entrada para una tocata de una banda que nadie conoce es realmente dispararse los pies porque no va nadie a verlo, nadie, la gente más encima no quiere pagar una entrada para ir a ver a una banda que no conoce no le interesa entonces obvio que llega poca gente tenía en el bar 10 20 o 30 personas viendo tu show y no es la idea o sea si queréis darte a conocer <ríe> y vaya a tocar en un bar es lo más absurdo del mundo querer darse a conocer tocando en los bares ¿Por qué? porque insisto o sea voy de nuevo al punto aclaró de que estamos en concepción en concepción la mayoría de los bares la mayoría de los bares son pequeños pequeños me refiero que uh, eh, podéis meter ahí dentro de un bar a 100, de 100 a 200 personas y los bares grandes que no son muchos ya yo creo que podéis meter unas 400 personas quizás pero son un par de bares que son de ese tamaño la mayoría de los bares en Concepción son bares súper pequeños que no juntáis más de 100 o 200 personas entonces para ir a tocar y, y para tocar para 100 o 200 personas no tiene nada de malo o sea súper bien tocar para 200 personas pero te vaya a dar a conocer así <ríe> tocando para 100 o 200 personas una vez al mes o cada dos meses o cada tres meses no sé tendrías que tocar todos los fines de semana y en varios bares al mismo tiempo o sea no al mismo tiempo porque no voy a dividirte pero en una misma noche por ejemplo tocar en varios bares y aún así no te va a dar a conocer mucho, te va a dar a conocer dentro del circuito de, de bares y de la gente que frecuenta los bares, porque eso es lo otro. Eh, casi siempre, o sea, no siempre, pero muchas veces es la misma gente que va a los bares. Circula mucha gente que es la misma, entonces no, no hay nada nuevo. Entonces todo ese tipo de cosas se conjugan, se configuran para... Llegar a una conclusión de que se las voy a decir más adelante Pero esa es mi primera impresión que si sí hay que pagarle al músico lo que pasa es que es difícil porque claro yo entiendo la postura de algunos bares que simplemente no tienen cómo pagarle o si no viene gente no, no te pueden pagar y si cobran entrada viene menos gente aún entonces no le podís pagar al músico pero pero cuando los bares se llenan Mm, igual lloran, los bares igual lloran, aunque estén llenos de gente, te lloran de que les fue mal, y que... yo he conocido bares, que no voy a dar ningún nombre de, de ningún bar, pero en la mayoría de los bares, yo me atrevería a decir en el 90% de los bares, van a tratar de cagarte, o sea, van a tratar a ti como músico, te van a tratar de no pagar como sea, o te van a tratar de pagar poco, o, te, o nada o pagarte nada entonces ahí es donde los músicos tienen que ponerse firmes y decir no bu, yo tengo que cobrar eh, yo estoy haciendo un trabajo y aunque sea que cobrí cinco lucas por músico pero cobra algo cobra algo tiene porque los bares tienen que al final acostumbrarse a eso a que tienen que pagar a un músico también por tener ahí eh, tocando para el público. Porque, fíjate tú, todas las cosas, todos los gastos que tiene un bar en comprar eh, comprar alimentos, comprar copete en, en el mismo sonidista que está ahí, que trae el backline, que lo arriendan, que la gente del aseo, la gente de, de los el barman, el cocinero, las meseras. Todo lo que haya que pagar, el arriendo, del local, etc. Ya, todo eso significa plata para el VAR. Y, y él tiene el, el dueño del VAR tiene que pagarle a todas esas personas que nombré. A todos esos actores. ¿Y por qué no le va a pagar al músico? ¿Por qué no le va a pagar al músico y le paga a todos esos otros demás? O tú cuando recibís la cuenta del agua le decís No, sabéis que Este mes salió el agua súper mala, no te puedo pagar o no sé, cuando se corta la luz, se cortó dos veces la luz, no te puedo pagar. La luz, el agua, te, te cobran igual. Te cobran lo mismo. Te cobran por tu consumo, obviamente. Pero te cobran igual. No, no, no podía ir con ese cuento de que no, no te voy a pagar porque porque no me público. O sea, realmente nada que ver. Entonces, es es curioso. Es curioso porque la... Yo creo que no les quieren pagar porque lo ven como un hobby. O sea, para ti un hobby, tú lo pasáis bien, lo hacís por amor a, al arte. Entonces, lo pasáis bien acá, tocando, acá tengo equipo, tengo todo, ven y tocáis. Gratis. Pero no para todos los músicos es así. Entonces, cuando salen muchos músicos que... Hay muchos músicos que no les interesa ganar plata. Tampoco se trata de que te vayas a volver millonario tocando en los bares. O sea, no pero hay muchos músicos que viven de eso y cuando vienen otros músicos que no cobran nada les echáis a perder el negocio a los que sí cobran porque muchos bares por ser amarrete van a querer traer al músico que no cobra antes que el músico que, que está cobrando obviamente que puede pasar eso entonces muchos músicos han encontrado su nicho eh, del negocio de la industria musical han encontrado su nicho eh, tocando covers o haciendo haciéndose una banda de tributo entonces ahí se van haciendo conocidos y ahí sí cobran y ahí sí tienen que pagarte entonces es complicado pero la primera respuesta que yo les digo para mí en lo personal es que sí se le debe pagar al músico o sea si el músico insisto en el punto si el músico no te trae público Tú, como dueño del bar, lo que tenéis que hacer es no contratarlo más. Lo contrataste una vez, le pagaste lo que acordaron eh, pagarle, y después no lo traes más, no lo, no lo vuelves a contratar porque no te va a traer público. Entonces, o si no, lo que pueden hacer los bares es decirle de, de entradita. O sea, a ver, muéstrame tu música, muéstrame tu. tu avance, qué hay hecho, que. Me podís traer público a ver, veamos cuántos seguidores tení en tus redes, etcétera, etcétera, todas esas cosas. Entonces que ahí el VAR tome la decisión, es mejor eso decirles, ¿sabes que no te, no te puedo pagar, así que no... Mejor no, no hacemos trato. Es mejor eso a hacerlos tocar gratis, ¿cachai? Y, y no es nada de eso tampoco, o sea, no, no es tan... Tan simple como eso que estoy diciendo, sino que muchos bares, ¿qué es lo que hacen? Son chuecos. Te dicen que te van a dar algo o que te van a pagar algo y después se hacen los locos. Y si tú no cobráis o si tú te quedáis callado, pff, cooperaste nomás. Así así es como te cagan. Entonces, uh, no está bien, ¿cachai? No está, no está para nada bien. Pero... Uh, yo sé lo que me van a decir. Hay muchos bares que sí pagan y que hacen buenos tratos. Y sí, hay bares que hacen buenos tratos, pero son súper pocos acá en Concepción. Son súper pocos. Entonces la mayoría de los bares no hace buenos tratos. La mayoría de los bares te va a tratar ahí de, de sacar de que toquí por, por chaucha o toquí por gratis. Entonces, obviamente que eso no es bueno esto a todo esto esta es yo estoy hablando sobre mi experiencia como músico también tocando en bares yo toqué alcancé a tocar en casi todos los bares que están en concepción creo que a ver sí en casi todos en casi todos los bares ahora que no toco hace un montón de tiempo así que han, han salido unos bares nuevos y otras cosas que, que bueno ahí no he tocado obviamente pero hace un montón de tiempo que ya, ya no toco en, en bares ni toco en vivo. No me interesa realmente. Eh, bajo esas condiciones no, no le veo ni un brillo tocar en los bares. O sea, no te pagan, no te dan ni siquiera un vaso de agua y vais y tocáis para cinco personas. No no tiene no es muy entretenido. O sea. Eh, Merece todo el respeto las cinco personas que estén ahí porque se forzaron en ir, etc. Pero la, la industria de la música se alimenta de esa forma, con, con las masas, ¿cachai? Para que tú tengas éxito tocando en vivo o vendiendo discos. Porque al final tú tienes que hacer eso, vender tu música. Pues necesitas ahí un número de seguidores fieles que compren tu producto, tu música, tu disco, tu concierto, tu tocata, lo que sea. Pero necesitáis ese número de personas fieles. Si no, no podéis subsistir de esta cuestión. ¿cachai? Eso es más o menos lo que ocurre en, en, en Concepción, en, en Chile y en muchas partes del mundo también. Si no es algo que ocurre acá nomás. Y ocurre con las bandas desconocidas. Es difícil para las bandas desconocidas y para las bandas que hacen música original. Eh, hay muchas bandas que dicen que no, que no hay que pagarles porque... Incluso músico, o sea, me refiero a músicos que defienden la postura del bar, que no, es que a mí no me conoce nadie, entonces por eso no nos pagan. Y, pero están años haciendo eso, están años tocando gratis y eso no está bien, o sea... Está bien al principio, pero si pasaron varios años y tú seguís tocando eh, gratis no, no tiene mucho sentido. Entonces vamos a tratar de. Eh, vamos a tratar de hacer esta cosa un poco corta porque. No hay mucho más de, de que hablar en realidad de que si se les debe pagar a los músicos. Yo creo que es un trabajo como cualquier otro. Así es que se les debe pagar si. Sí. Um, la pregunta es si el bar debe contratar al músico o no. En vez, en vez de no pagarle, mejor dile que, que no lo vaya a contratar. No, lo, no le hagáis tocar gratis. No lo hagáis trabajar gratis. Y bueno, hay un montón de otros trabajos también que ocurre eso que es súper común de diseñador gráfico creo que también les pasa algo así que no les quieren pagar y a ver déjame acordar déjame recordar otro, otro trabajo chuta que va a ser un incendio no recuerdo pero generalmente todos estos trabajos artísticos no te quieren pagar entonces lo que aquí viene la parte para que vamos cerrando el video voy a ir cerrando con esto viene lo que yo creo que deben hacer las bandas o los músicos tienen eh, para que, o sea el camino digamos para que les vaya bueno no sé para que les vaya bien porque en realidad nadie tiene una una fórmula para esto no existe una fórmula pero lo que yo creo que se debería hacer como músico o lo que yo haría si volviera a tocar en los escenarios eh, bueno el músico tiene que tener claro de que si quiere ir en serio tenéis que cobrar sí o sí tenéis que cobrar aunque sean cinco lucas no importa eres una banda desconocida no importa estás haciendo un trabajo llevaste tu equipo por ejemplo las veces que hay que llevar amplificadores ustedes saben cuánto vale el arriendo de un amplificador el arriendo de un backline valen como 50 lucas de ahí para arriba vale un arriendo de un amplificador entonces es lógico que tenéis que cobrar. Eso es lo primero que los músicos deben tener claro cuando quieren salir a tocar, por ejemplo. ¿Qué otras cosas pues ¿Qué otras cosas te podría decir de que debe tener claro el músico? Um, a ver, tienen que cobrar, sí, tienen que cobrar. No, tienen que llegar a un acuerdo. Con el dueño local o con el productor, etcétera, tienen que ser independientes ustedes como músicos. Ya no tienen que depender de tocar en los bares. Oh, que no puedo, ningún bar me deja tocar. Si no te deja tocar ningún bar y tú querís hacer esto y querís tocar en vivo y todo eso, tenéis que arreglártela de alguna forma. Ya buscar los espacios. Ya sea, no sé, bo, tocando en, en fiesta en cumpleaños, en, en lo que sea. ¿cachai? En colegios, ¿cachai? en los colegios puede ser un, un muy buen escenario para tocar, para empezar, digamos. Para, estamos hablando de la parte pre preliminar, empezar. Y covers. Eh, hay muchas bandas, yo he visto harto hoy día, de que bandas nuevas empiezan a, a componer Empiezan, se juntan a ensayar, a componer y se lanzan a tocar en vivo. Así nomás, tocando música propia. Se tiran, pero al estrellato de una. Eh, yo creo que no, no es buena táctica. No es buena táctica tirarse con música original de una sola vez. Creo que deben... O sea, no deben. Ahí ustedes ven lo que hacen, cosa ustedes también. Pero... Les recomiendo que lo hagan con covers o háganse un tributo de una banda que a ustedes les guste. Háganlo y después van entre medio de esos temas. Pueden ir metiendo temas propios. La gente no los va a conocer, pero hay gente que no se dan ni cuenta. Otros le van a poner más orejas, etcétera. Entonces yo creo que la banda tiene que empezar con covers y con, con música ya conocida. Y de a poco ir metiéndole música original el asunto es o la pregunta es cuánto tiempo vaya a estar haciendo eso cuánto tiempo podía aguantar tocando covers o tocando tocando tributos ¿cachai? ahí va a depender de la banda nomás de los músicos si les gusta tocar covers o tributos pueden dedicarse a eso eso está en cada uno yo creo pero si no les gusta y quieren hacer música original, tienen que ponerse un, un tiempo límite. O sea, no sé, por decirte algo, seis meses vamos a estar tocando covers y vamos a hacer X número de shows, de covers. O, o un año, no sé, por poner, un, por poner una fecha, no, un, un número. Pero tienen que pensar en, en, eso, en esos límites, en, en ir escalando de a poco. Eso más o menos... ¿Qué más? ¿Tenía algo más en la, en la mente? Se me, se me, va, la, se me va la onda. Sí, Estoy cagado. El Alzheimer me tiene cagado. La droga. Estoy drogado. Estoy drogado. Eh, sí, algo más le iba a decir. Bueno, tienen que, digamos, no depender de los bares. Eh, pensar de otra forma. Los bares no son los únicos lugares en los que se puede tocar. Um, y cobrar, siempre cobrar Imagínense ustedes ¿Qué pasaría si todos los músicos se ponen de acuerdo? Y todos cobran Aunque sea 5, 10 lucas Lo que sea Pero todos cobran ¿Qué va a pasar con, lo, con los bares? Va a llegar un momento en el que Van a tener que meterse la mano al bolsillo Van a tener que sacar el cocodrilo del bolsillo Y van a tener que pagarle ¿Cachai? Pero, pero si están en esa... Pero igual se entiende, ¿eh? se entiende porque hay veces que, que, que es necesario tocar gratis o que puede ser una buena táctica tocar gratis, sobre todo si eres un músico desconocido y sabes que vas a tocar en un evento, por ejemplo, que vaya mucha gente y te podís dar a conocer o si vaya a tocar en la tele, qué sé yo. Aunque en esos lugares donde hay mucha gente corre plata o sea si tocáis en un festival o en, donde donde va mucha gente, no voy a nombrar ninguno, pero hay varios festivales en donde va harta gente y a las bandas no les pagan eh, y tampoco está bien porque deberían pagarles, porque ahí corre plata en la televisión pasa lo mismo, en la televisión corre plata pero tampoco te pagan por tocar ahí, es como que te están haciendo un favor para mostrar tu música eh, y ese es el problema que todos te ven la cara y te dicen que te están haciendo un favor eh, tocando... Eh, un favor tocando... un favor dejándote tocar. Que no es lo mismo que dejarse tocar. Oh. Entonces eso es más o menos, chiquillo. Ponerse las pilas y cobrar. Cobren si van a tocar en vivo. Cobren su Lucas. O... No, no dejen que les paguen con chelas, esa cuestión ya es una cuestión, no sé, la encuentro tan de, de pendejo. En realidad lo, en realidad, pues puede que sí lo hagan los, los cabros más jóvenes, los adolescentes eh, de liceo, que, que quieran tocar por chela, por copete. Pero si te lo queréis tomar más en serio, mmm, no es buena idea. Bueno, decía de que tenía un montón de aristas las dos respuestas. Sí y no. Sí y no. Yo creo que sí hay que pagarle. Pero por otra parte, los que dicen que no entiendo la postura de que, claro, si tú eres una banda desconocida y así armáis una tocata en un bar y en el bar no va a nadie, ¿cómo te va a pagar el, el, el dueño del bar si no fue nadie? Que ahí no ganó nada de plata? Entonces, por esa parte se entiende. Si, eh, lo, por otro lado, si tú te arriesgáis y lo autoproduces tu tocata, te va a pasar lo que le va a salvar. Tú vayas a estar gastando en, en arrendar eh, un teatro o lugar en donde tocar, arrendar backline, arrendar eh, equipamiento, lo que sea, transporte, todo lo que significa eh, entradas, poner a alguien en la puerta, todo lo que significa la parte operacional de armar un, un evento y después qué va a pasar que como eres una banda desconocida no te van a ir a ver si es así aunque sea el mejor músico de la, de la región o del local o de la o de tu ciudad igual no te van a ir a ver si no te conocen entonces va a pasar eso va a pasar eso que va a ir poca gente y al final va a, vaya a perder plata porque tenéis que cobrar una entrada para recuperar tu inversión. Y quedarte con algo de Lucas. Hay que formarse una base de fans. Yo que ustedes haría eso. Primero eh, covers, token covers o eh, tributos. Dense un tiempo haciendo eso, tocando en vivo, si quieren salir a tocar en vivo. Armen su arsenal, su repertorio musical. Compongan música. Y armen su preparen sus armas, digamos en internet. Dense a conocer en internet en estas mismas cosas de YouTube, en Instagram, en, en el Facebook, en páginas web, hagan su página web, etcétera. Eh, internet es un mundo muy grande, entonces yo prepararía mis armas ahí primero para tener una base de fans que te sigan y tener un, un respaldo porque al final al final de cuentas si tú querías vivir de la música necesitáis del público necesitáis de, de la gente que te apoye y que compre tu producto o si sea, al final es como vender un producto es muy parecido a eso pero estáis vendiendo algo intangible que es la música entonces esas serían como las estrategias de lo que yo haría yo lo hice creo que no o sí Hice algo parecido por aquí por allá, fui de un lado para otro, volví, ah, hice un montón de cosas y, y ya estoy cansado, así que vamos a dejar este directo hasta aquí. Así que esa, esa es como mi conclusión, cobren, no se dejen pasar a llevar, cobren por su música, cobren por su trabajo, cobren por su arte, aunque sea poco. Pero de a poco se empieza. Eso. Ya, Socráticos, dejémoslo hasta aquí y nos veremos en otro capítulo. Estén atentos a mi YouTube porque voy a estar subiendo unos videos súper entretes y psicodélicos. Así es que nos vamos a ver por ahí. Nos vemos quizás el otro sábado. No lo sé todavía, pero quizás nos veamos el otro sábado. Chao, Socráticos. Cuídense harto. Cuídense. Chao.